al mi otza tu seitan hoy yo y la mira, mira. se Vaga, vega, mira la boga, sega de tu vida, que tal me tiro, pum. Iki me mi chigiri, si blond saltenado Antes nini, antes nini, ahora yo, yo, yo. Antes nini, antes nini, ahora yo, yo, yo. Mato a mis hijos, José Bretón, Mato el panorama de gachopuestón Me mato a pajas por de veralón. ¡Oh! Eh, ¿por iba? Eh, eh, ah, sí, Pichu, este. Pichu en casa, pichu en ETV, pichu en Termibus, pichu en las tetas de Sajurru sobre la uru. Acuchu, acuchu, cacharo, acá tú. Esta lúa, chama. Pero me pone igual que con el Steve Tu cuadrilla ando en zones, Llevan pinta Guardia Civil No tienes tanto poder Aunque curres en la ITV Me odian pero me necesitan De y Dag Miquel Goñi Encerrado en mi paranoia más Mathematico en pizarra Soy un hijo puto. La van San Ignacio de Loyola Si llaman preguntando por Kiliki Diles que me coman la polla Soy el payo de tu paya El vino de tu Coca-Cola Soy como esos cacetaris Pero tengo menos drogas. Como la jeta voy para coras, Sonando en todas las castolas Cancelados en un par de chonas Medio can y medio borrocas Sigo, sigo, sigo, sigo. Eh soy el mismo aunque ahora mola, cuidado Somos los mismos que cuando empezamos Somos los mismos aunque ahora molamos Lo mudo mismo pero la cobramos, la compramos Todas noticias de la chill, que pesado no hay escape Están haciendo a mis primitos la escape Ay, qué desastre Y aún pienso que barcinas es de Alcade Chil Mafia quemando la TV, la like, está grabando radios vascas Quemando la Chil Mafia, ataca a nosotros mismos Nos de puto asco, pasada, soy Cusi No hay dónde que no abre mi pis Que mierda de vida, y de país, gris, la Chilopin, Me fumo un porricho, si quieres soy tu putichu ver, ¿Estás grabando o no? Sí, sí, sí ah. es que si me hablas, me lías a ver, a ver. A ver. Ah. Me fumo un porricho, si quieres soy tu putichu No, no me meto pichu Bueno, una pompeta, esa me la sé gore ¡Jolito! Espera un poco, que Irene Ay, no, va a hacer algo La nene con el cubata Nadie la tapa y si la tapa la mata no eres tan guapa, no rayes por Twitter, qué pesada Duermo fuera como en casa Litro con mi nene y luego a ver qué pasa Primera si en esto luego yo daré las gracias sin mafia la grasa. Has dicho que vas a dar las gracias, eh? Ay... va, va, va. Se lo pongo mirando guapo, mirando con odio a la que mejor me follo me puso los hongos, le meto un combo, oh. echando un rondo, si pasa tu chat se los pongo, se los pongo, mirando guapo, mirando con odio, no hago bombos, a la que mejor me follo me puso los hongos. Soy. Salsa de Brasil, samba de cálico en mi mano más con un banco de charco te Policía municipal, bandera negra, negra, no hay tregua. Atacamos a la foral por mi abuelo en una cuneta. Algún día lo voy a vengar. donde está el pudo por venir? Que forjaron nuestros viejos. Mis vecinos pasando hambre, pero ya no arde lo viejo. Que le follen a tu curro. Milla, yo subí a irme en burro. Lo no pasó de ser un esclavo. El dinero mejor en mano. Si nos hace fotos, te reviento. Con la dos tiempos nos saltamos tu peaje Cocinamos las chistóricas Con rasica de Sarmiento Mi viejo te abierto el portal Porque no he acordado lo viejo Tu colega no ha dado a Y lo mira tras el espejo Adiru, lobos, exas, triputa Haidu, Los niños corren encapuchados Y revientan el bugerkin Sos de la para es Amairu, ama vi por la banderita Aparece la pesta A